Ser bueno no significa ser idiota. Ser bueno no quiere decir que seamos ingenuos, solo que nuestra esencia como seres humanos no es fácil de malear al gusto de la gente, las masas o la opinión ajena, y que ante todo seguimos siendo individuos, y que a pesar de la gente mala, seguimos siendo personas que nos negamos a convertirnos en aquello que nos lastima. Porque así como hay gente mala que se aprovecha de nuestra buena voluntad, también hay gente buena cuya esperanza nos hace crecer y creer que aún se puede confiar. Y sí, te entiendo, sé que a veces hay personas que con una sola palabra te arrebatan las ganas y el aliento para continuar, pero por eso, por esa gente no te debes detener, y es que hasta la más humilde planta intenta florecer aún cuando ha sido pisoteada. Mucho menos tú, que eres un ser humano con voluntad y que no te das por vencido, por vencida. ¿Sabes algo? Te diré algo revelador, y quizás alentador, pero trágico a la vez. Es una conclusión, a la que llegué hace unas semanas atrás, y que para mí fue una frase triste, pero a la vez liberadora. Y te la quiero compartir, no pretendo que vivas en base a esta frase. Solo toma lo que necesitas de ella, pero no te la tomes a pecho, por favor. Solo toma lo que necesitas. ¿Está bien? Pues bien, la frase es esta. La crítica es constante y la admiración es una variada. Significa que hagas lo que hagas, lo más probable es que te terminen criticando o al menos tratando de mostrarte como una persona mala. Que si rescatas perritos de las calles es porque solo quieres ganar seguidores en Instagram. Que si plantas árboles es porque eres un hippie desocupado, desocupada que si te preocupas por los demás, es porque seguramente tienes intenciones detrás, raras veces las personas van a admirarte, la mayoría de las veces te van a despreciar. Te voy a contar algo revelador que recientemente aprendí, pero antes déjame contarte algo, yo crecí trabajando de niño y atendí una tienda de comestibles, ya sabes, la tienda de la esquina, aquí en Guatemala los ves por todas partes, a veces se llaman tienda la surtidora tienda la bendición, o tienda la económica, yo crecí así de joven, trabajando, no diré que sufrí penurias, porque el negocio en ese entonces estaba en el tremendo auge, el turismo era increíble y la gente compraba y vendía, cuando joven mi mente era plastilina, moldeable y desde luego vi muchas cosas en el mundo que me cegaron, y me hicieron pensar en un mundo cruel donde hay pobreza, y nadie hacía nada por remediarlo. Cuando era niño, era un idealista, decía que algún día sería presidente, y le daría casas a todo mundo, y comida a todo mundo. Literalmente pensaba como niño, y de alguna manera me volví una persona que soñaba con eso. Sin embargo, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta de muchas cosas de que muchas cosas no eran como yo pensaba. Siempre creí en la lucha entre pobres y ricos, y que no fue hasta cuando yo empecé a trabajar todavía más duro, cuando descubrí que el trabajo duro, la obediencia a Dios y otras cosas más, eran lo que aún no lo hacían próspero. Chocar con la realidad, destruyó mis ideas de un mundo idealizado, y me abrió una nueva puerta de pronto, aquellas ideas que obtuve de la realidad, habían desafiado todo lo que yo de niño creía, y de pronto me abrí a leer e investigar un poco, quizás no tanto como quisiera, y me di cuenta que había mucho, pero que mucha gente con recursos y riqueza, tratando de trabajar por sacar a más gente de la pobreza, leí de grandes millonarios que daban grandes sumas para paliar la malaria, o hacer públicas las patentes de algunos fármacos, para hacerlos accesibles. Que pronto me di cuenta, que ese mundo de odio era más bien un mundo de matices y grises. Que no todos los ricos eran malos, también los había buenos. Y que no todos los pobres eran buenos, pues también los había malos. Pronto, entonces me topé con una frase de Facundo Cabral que decía, suena más una bomba que un abrazo. Y es entonces cuando todo, todo tuvo sentido. Y aquí viene lo revelador. No importa si tú donas tu patrimonio para una buena causa, no importa si trabajas toda la vida para luchar contra el cáncer de mama, no importa si das la vida por una causa noble, rara vez la gente te pondrá atención, pero si tan solo te equivocas, si tan solo haces una escena de celos, o te enojas en un oxo o una despensa familiar, no faltará quien te grabe en un celular y luego te llame por Lady Oxo o Lord Despensa Familiar. Porque a la gente le gusta el amarillismo, le encanta destacar lo peor de sí mismos, y de la propia humanidad. Pero raras veces habla de un Bill Gates, y su fundación que ha donado miles de millones de dólares, para luchar contra la pobreza o las enfermedades. Nunca te hablan de proyectos como Teach for America, que emplea dinero propio para educar. La gente siempre destaca lo peor, y raras veces lo mejor. A la gente le gusta exaltar los defectos, y minimizar a su mínima expresión las virtudes. Fue ahí donde la frase que te acabo de compartir, cobró sentido para mí, y fue mi más grande conclusión. La crítica es constante, y la admiración es una variable, porque no importa lo bien que te portes, lo fiel que seas, lo amable que seas con todo mundo, no importa lo que hagas, la gente siempre ignorará aquello que haces bien, pero equivocate en algo tan simple e ínfimo, como escribir mal una palabra, y tendrás a todo mundo señalándote porque la gente tiene ceguera para ver lo bueno, pero tiene vista de halcón para ver lo malo, gusta de evidenciar los defectos, pero gusta también de enterrar las virtudes. Por eso mi mensaje de este video es este, haz lo que tú creas correcto, de todos modos te van a criticar. No importa si crees en Dios, no importa si crees en algo tan poco popular en nuestros tiempos, de todos modos la gente rara vez, van a darte su aprobación comprende que hagas lo que hagas, la crítica será una constante, pero la admiración rara vez aparecerá, será una variable, algo que aparecerá de vez en cuando, o quizás nunca aparezca. Así que vive libre, sigue siendo una buena persona, sigue luchando por las causas que para ti sean justas. Si crees que educar y poner de tu tiempo para desarrollar a tu país es lo correcto, entonces hazlo. Si crees que plantar un árbol o fomentar el cuidado de los animales y de las personas es correcto, entonces hazlo. Si no te quieres casar y quieres vivir soltero o soltera, entonces hazlo, de todos modos te van a criticar. Si te tatúas, si decides viajar, si decides no viajar, si decides pintarte el cabello, si decides cortártelo, hazlo, de todos modos te van a criticar. Y cada vez que la aprobación ajena te detenga, piensa en esto en un momento, existen personas que dan su tiempo, su dinero y sus recursos para causas justas, y más sin embargo la sociedad los llama explotadores, malos o dañinos. Y si esto pasa con un filántropo, que regala sus patentes como lo hizo Elon Musk, imagínate lo que harán contigo, así que no te detengas por la opinión ajena, no dejes de ser buena persona, no eres idiota por hacer eso, eres libre. Porque ser buenos es una virtud que pocas personas comprenden, vive en obediencia a lo que tú crees justo, Sé libre, sigue siendo amor puro y no cambies porque la gente te obligue a hacer algo que tú no quieres. Pues no hay peor desgracia que perderte solo para encajar, sé tan diferente, tan única que en vez de ser como los demás, sean los demás que quieran ser como tú. Sé tú ese cambio que quieres ver en este planeta, y no temas arriesgarte. Le temes a la crítica, le temes a fallar, le temes a que te dejen de hablar, pues te traigo noticias, hagas lo que hagas, igual te van a criticar, igual vas a fallar, y desde luego, igual habrá gente que te dejará de hablar, eso es parte de ser alguien único. No a todos vas a caer bien, no a todos vas a gustar, mucha gente no gusta de ser único, de ser diferente, de aportar algo nuevo al mundo, por miedo al que dirán, más vale que te quieran por lo que eres, y no por lo que creen que eres. Es triste cuando tienes que ser otra persona para encajar. Yo prefiero que me prefieran por lo que soy, y no porque me perdí en la multitud, que para variar a veces ni siquiera son ellos mismos, son otros tratando de encajar en la vida de otros que tampoco son auténticos. Mi mensaje no es sobre ser cerrado y hermético, es sobre aprender a vivir en un mundo donde pensamos diferente, pero procuramos respetar la forma de pensar del otro. Yo estoy en ese proceso si algún día me ves en la calle callado y reservado, no pienses que los 300.000 suscriptores se me subieron a la cabeza, no, yo también estoy en ese proceso de ser yo mismo, a la vez que puedo relacionarme con los demás, sin perderme, sin diluirme. Así que si un día me ves, no tengas pena si a la primera no soy sociable, acércate, yo quiero reconocerte, solo comprende que al igual que tú, yo también estoy madurando hacia una propia identidad lo cual es una lucha eterna que dura toda la vida, nunca dejaremos de crecer, y nunca dejaremos de definirnos. Así que con estas palabras termino este video, no temas ser bueno, no temas hacer las cosas que crees correctas, tu recompensa llegará.